mm -hmm. <coughs> Oh, okay. El segundo trabajo desde el cómico que creo que está en venta ahí en la entrada que protejan que haya la buena regalo la esencia de esto es tocar el tema y crear en este momento sensaciones Oh, ¿no? pero bueno, por este video hago el libro de este, los son eh, personas que eh, tienen una vida espiritual muy fuerte y que necesitan bueno, te voy a estuve un tiempo estudiando artes marciales pero nunca nos enseñaron a controlar con ellos de la sí. y está todo medio ligado, viste? Sí, la por ahí llegamos a los torneos, viste, con una adrenalina y con un deseo eh, de eh, competir, viste, y por ahí disfrutó eh, como que nos frenaba bueno, entonces la respiración, la meditación, que eh, como un complemento para claro. la competencia no, ahí la gente mensaje, que no se fue, también es una Mira, tecnología que en las artes marciales se utiliza mucho en yoga decimos chaka pero en tai chi y el karate es el tantien. No solo me clase de yo, era un no, egoísta, no, no, pero obviamente a mí me gusta, me gusta practicarlo, ¿viste? Uh -huh. Siento muy bien yo también. ¿Y complemento. Y, y todos tenemos una parte más vulnerable que otra. A mí a veces, en, en, en zona más sensible, debido ver que en la India tanto comer picante, picante, picante, cuando llegaba acá tenía la flora intestinal y chapomada, debido a que no llegaron con los que ayer le meten mucho picante. Sí. Y ahora cuando algún problema, alguna cosa fue lo vital, ¿viste? Destino. Bueno, yo tengo, eh, pues, por ejemplo, si estoy nerviosa en el baño, mi, mi lugar, o sea, sí. porque... Sí. Claro, no, todos tenemos por un lado por donde flota, ¿viste? Claro, claro. sí, estamos? De, pero, pero el pulmón nunca me imaginé acá pero fue como si me hubiese metido un palo y vos sabés que la en el así si no podía respirar del dolor la, el yoga para tiene uno de los pilares de las cuatro patas del yoga era la respiración claro. allá, el dolor de la respiración toda la energía claro.